Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy nos apetecía ir un poquito a lo que es el monte. En principio estoy siguiendo una ruta que hice hace, hace un tiempo, pero esta vez pues la estoy haciendo por otro, otro camino. Eh, pero bueno, la otra vez que la había hecho, eh, la había hecho pues, pues bueno atravesando un poquito el monte y haciendo un poco al campo a través... Esta vez pues, he intentado seguir un camino forestal de estos que, que usan bueno, por los bomberos eh, si hay algún incendio o si necesitan hacer algún mantenimiento del monte. Y bueno, aunque fuera un poquito más largo, pues, no tuve que, que subirme paredes horizontales. Y bueno, como aquí vemos, hay un montón de agua, hay un montón de, de flores. Eh, ahora mismo en esta época es preciosa para, para visitar. El monte, bueno, con la situación que hay ahora, el monte está bastante tranquilo. Eh, lo bueno es que en mi comunidad eh, somos bastante pocas personas y sí que tenemos permiso para poder eh, andar con más libertad que en otros sitios como es la Comunidad de Madrid. Además, eh, vemos pues eso, una variedad increíble de pues bueno, de plantas, de fauna y de, de flora, es más, eh, yo me encontré con un par de, de corzos, lo que pasa es que, bueno, cuando quise grabarlos, pues fue curioso, pero desaparecieron, eh, no me dio tiempo, no me dio tiempo a hacerle una foto ni, ni, ni ningún vídeo. Pues ese ruido que habéis escuchado en el, en el anterior clip, eh, creo que era un cielo-moto, en un principio yo pensaba que era un avión o algo de eso, pero al ser un, un sitio con bastante viento, eh, yo pienso que podría ser un cielo-moto, ya que no se veía ningún helicóptero ni ningún avión. Eh, luego también me ha extrañado bastante este árbol que, que hay aquí, que tiene los troncos, como tres troncos, uno hacia cada lado, ¿no? Es curioso. No sé, la que hay liada aquí, la verdad es que es tremenda y está bastante eh, chulo eh, el árbol. Es curioso. Y bueno, pues durante el camino pues te encuentras eh, fuentes, Está por ejemplo que dice que fuente a 300 metros intenté buscarla pero no la llegué a encontrar, ahí vemos todo el camino que hemos recorrido. Un poquito más a, a la izquierda, eh, allá al fondo pues se puede ver una colina, que sería la colina donde tengo aparcado el coche y se vería por donde intenté subir la última vez. Ahí digamos que conseguí subir ya a la cima con bastante ánimo y ya se ve pues la otra parte de, de las montañas eh, Se ve ahí una pequeña presilla eh, hemos visto una pequeña presa y ahí todo el camino que hemos recorrido, ¿no? Recomiendo que cuando hagáis estas expediciones eh, os llevéis bastante comida eh, por el camino para que podáis alimentaros y podáis descansar un poquito eh, Yo, por ejemplo, bueno, en realidad solo me llevé un sándwich eh, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y recomiendo, pues bueno, ir bastante temprano y luego ya... Eh, pues parar un poco a comer y seguir andando ya cuando tengas suficientes energías Pero es importante descansar y llevar, llevar agua y ir bebiendo de vez en cuando Porque haces, haces bastante, bastante esfuerzo Y bueno, la verdad es que terminas eso reventado Pero bueno, tienes que tomarte esos descansos Tienes que hacerlo con tranquilidad y disfrutar del paisaje Porque la verdad es que es un, un sitio bastante interesante esta ruta que estamos haciendo a la hora de bajar es la que hice la primera vez que hice este ascenso a la montaña y también la que habéis visto ahí en el croquis con la línea roja. Es curioso de dónde sale el agua que parece que sale de debajo de, de la tierra, ¿no? Y da bastante alegría ver cómo emana del suelo. Y bueno, aquí ya llegamos a donde tenemos aparcado el coche, y ya nos volvemos. Estaba colocando la cámara para grabar el camino de vuelta, y estaba en medio, en medio del camino, y de repente aparece un todoterreno, y de las 8 horas que llevaba en el monte, dio la casualidad de que bajó al mismo tiempo que yo, y la música, pues bueno, coincide con la situación. Bueno, pues nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!